¡Gracias!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 Halloween ya, ni un alma hay Escucho pasos, ¿quién se acerca? ¡Veo un vampiro! ¡Oh no! ¡Veo un vampiro! ¡Ayuda! ¡Veo un vampiro! ¡Ja, ja, ja, ja, ja! Es Halloween ya, ni un alma hay Escucho pasos, ¿quién se acerca?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 ¡Veo un esqueleto! ¡Ja, Cinco esqueletos, cinco esqueletos, de los caminar, de los caminar, caminar, caminar, caminar.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 Tiburón, vampiro, dudu, tiburón. Tiburón, monstruo, dudu. Tiburón, monstruo, dudu. Tiburón, monstruo, dudu. Tiburón. Tiburón, monstruo, dudu. Tiburón, monstruo, dudu. Tiburón calabazado, Tiburón calaba s'adu Tiburón calabazado, tiburón calabazado, Tiburón calaba fantasma Tiburón Tiburón fantasma dudú Tiburón fantasma dudú Tiburón Tiburón fantasma dudú Tiburón fantasma dudú Tiburón fantasma, Dudu, tiburón A escapar, Dudu, Dudu A escapar, Dudu, Dudu A escapar, Dudu, Dudu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 ¿Puedo comer un...? ¡No! ¡No, no, no! ¿Podemos comer espinacas? ¿Te ayudó? No lloran, ¿cómo están? Bien, nos sentimos, mucho mejor Gracias papitos por ayudarnos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 Yo fuimos al campamento con el Capitán Gooding Había tantos hombres y niños que parecía un pudín Yankee quedó sí si y así Yankee Doodle dandy. Escucha el ritmo de la música y se abril con las chicas Va el capitán Washington sentado en su caballo, dando órdenes a sus hombres, sabia como un millón. Yankee Dodo, sígase, Yankee Dodo grande. Escucha el ritmo de la música y se abril con las chicas.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 Siete papas más Oh, el gran duque de York Tenía diez mil hombres Marcharon a la cima de la colina Y luego marcharon hacia abajo Y estando arriba estaban arriba Y estando abajo estaban abajo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 y estando arriba estaban arriba Y estando abajo estaban abajo Y estando a la mitad del camino No estaban ni arriba ni abajo ¡Gracias!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 Llegas seguro, cruzar caminos hacia el otro lado puede ser seguro, con tu mano en la mía